Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Ana Avani este, enseñándoles eh, una manera de cómo editar su página desde cero. Eh, digamos que usted se acaba de inscribir en SerMat y quiere hacer todo eh, a través de su página eh, personal, entonces vamos a entrar. Este ejemplo está basado en una persona que recién se acaba de inscribir. Posiblemente usted va a encontrar este entrenamiento un poco largo, pero si usted es lo logra terminar de ver, va a comprender absolutamente toda su página. Primeramente aquí les voy a mostrar esta sección cada vez que usted entre a su página la va a encontrar son notificaciones de las diferentes programas que estamos trabajando en el mes como por ejemplo esta que es dedicado a las personas eh, que no han hecho pedido por mucho tiempo hay un regalo para ellas al volverse a activar en caso que usted sea una de ellas perfecto en caso que no pues igual siempre hay algo bueno para usted también está la notificación de eh, las inscripciones eh, del mes, ¿verdad? A veces tenemos eh, incentivos como, por ejemplo, eh, inscripción gratis del 6 al 20 de mayo. Así que eh, todavía quedan dos días para las personas que se decidan. Este material usted puede eh, compartirlo en su página para que comience a inscribir personas y comience a ganar dinero. También tenemos incentivos como, por ejemplo, el 50%, este de descuento sin mínimo requerido estos son incentivos flash que salen de repente así que eso es lo bueno de estar pendiente de su página ser verdad entonces acá eh, las promociones que ustedes van a poder encontrar y estas promociones están eh, únicamente eh, disponibles a través de esta página verdad así que también son los avisos importantes ustedes saben la comunicación de la empresa siempre que ustedes vean esta pestaña revisen cada una de ellas porque es información totalmente diferente para las nuevas tenemos el programa 360 si usted es nueva bienvenida este programa tiene que verlo, este video tiene que verlo hasta el final. ¿Por qué? Porque eso la va a hacer a usted, acreedora, de ganar este puntos y también el premio al realizar sus primeros tres pedidos del mes. ¿verdad? Así que aquí vamos a cerrarla y ya quedamos en el tablero principal. Si usted está viendo esto, aquí va a encontrar que este, cuando una persona todavía no realiza una orden, entonces, solamente es un este, consultor, ¿verdad? Así aquí cuando ya realiza su pedido ya se convirtió en un emprendedor. Quiere decir que ya realizó su orden y ya usted está activa como tal. Entonces, acá la orden de esta persona fue de 100 dólares. Ustedes pueden verlo acá. Así que eh, si usted es un líder que va comenzando, esta información le va a servir de mucho. Entonces, acá usted va a encontrar, estos son los diferentes niveles de liderazgo al usted querer emprender su carrera. Primero comienza como socio o consultor, ¿verdad? Ya una vez que usted hizo su pedido, pues eh, aquí dice consultor o puede ser este que usted ya realizó su pedido. Eh, aquí son los diferentes títulos que usted puede ir escalando. Cada uno tiene sus requisitos. Esto va a ser una clase para otro momento. Aquí en el tablero usted va a encontrar eh, la actividad suya, personal y de su grupo. En un dado caso, que este ya tenga personas en su grupo ahora aquí en estas secciones usted va a encontrar eh, si quiere ver qué dice euforia le da clic acá esta es la información que usted va a encontrar de cómo participar verdad Aquí usted va a leer paso a paso cómo ganárselo y de qué se trata estas son informaciones que usted tiene que leer para que pueda comprender cada una de las funciones de esta página aquí usted encuentra el, el calendario de actividades acá por ejemplo eh, tenemos una actividad del día 18 que es hoy se trata de un entrenamiento y acá está señalado el tema así que el tema y el horario entonces acá para las nuevas, mucha atención. Vamos a comenzar primeramente con la sección del perfil. Aquí usted le da clic y hay varias opciones. Está histórico. Histórico se refiere a las ventas de grupos, si en caso usted lo tiene. Mis puntos reward, aquí usted va a encontrar este, cuántos puntos tiene, su página web. Si en caso no la ha editado, ya vamos a aprender a hacerlo. Aquí en esta sección es para inscribir personas. Aquí en esta es para ver qué hay de actividades en el calendario. Y aquí el historial de ventas. Entonces vamos a comenzar con los puntos reward. Y aquí usted va a encontrar que le va a pedir el número de teléfono. Eh, esto ya lo hicimos con ella, ya, usted ya está inscrita a ella. Así que eh, vamos a continuar con su página web. En este caso, ella todavía no la ha editado. Así que mucha atención, si usted es nueva, usted quiere editar su página, le da clic aquí. Y aquí usted va a escoger algo que quiera que diga su página. Entonces, ella me pidió que su nombre será el que aparezca y usted solamente pone así como ella lo escribe Wendy, entonces aquí le damos publicar y una vez publicado le aparece esta es la tienda virtual de Wendy y aquí va a encontrar un link personalizado que este va a poder utilizar para inscribir personas, si alguien quiere inscribirse solo le da a copiar y mandar si quiere entrar a su página solo copia y, y hace el enlace verdad entonces acá ya editamos la página web ella es slash eh, wendy así que ya ella va a poder compartir esto y va a poder eh, comenzar a vender en línea así que bueno continuamos con el perfil y ella, digamos que quiere inscribir una persona, ella le va a hacer clic acá donde dice nuevos emprendedores. Cuando ella está en esta sección, aquí ella hay eh, estas tres opciones. Está registrar emprendedor, aplicaciones pendientes y canasta de regalos. Acá ella le da clic en emprendedor. Aquí ella tiene que poner su nombre. Se llama Wendy Quintanilla, la señora. Y aquí vamos a colocar este, el nombre de la persona que se va a inscribir. Entonces acá esto es fácil, aquí vamos a hacer un ejemplo rapidito, vamos a poner que esta señora se llama María Pérez, ¿ok? y aquí cuando cumple años, entonces acá hacemos clic en este calendario, digamos que ella nació en 1988 y que nació el 27 de mayo, y ya queda registrada su fecha. Luego si ella quiere todo en español, eh, aquí hacemos clic, que todo será en español. Luego acá se coloca el celular de ella, aquí el correo electrónico y aquí su dirección. Una vez que ya lo tiene, validamos la dirección, aceptamos términos y condiciones y aquí firmamos, ¿verdad? Y aquí se acepta la firma. Entonces... Eh, luego de esto le va a mandar un número de verificación eh, para que la señora recibirlo se lo dé, pero eso ya es un, es un eh, proceso un poquito diferente porque um, también va a ser una clase para otro día. Entonces acá continuamos con perfil. Y como les digo, aquí usted va a ver el calendario de actividades. Digamos que esto es lo que hay hoy, esto fue lo que hubo el lunes. Y bueno, entonces acá ahora eh, ya terminamos con eso, volvemos a la página principal. Esta pestaña si les vuelve a salir, entonces la vuelven a cerrar. Y vamos a la sección de material de negocio. Aquí usted en material de negocio va a poder encontrar el catálogo eh, semestral, o sea el catálogo de temporada, y aquí este usted eh, si lo quiere compartir con sus amigas solo le copia esto verdad y le copia y pasa ¿verdad? entonces este es el calendario aquí usted va a encontrar el el, el, um, el especial del mes que eso es las ofertas para el día del padre aquí usted va a poder lo mismo compartirlo copiando este enlace verdad y lo va a poder compartir a sus chicas de su equipo o a su cliente. Esta aquí es la revista Gold Magazine. Esta es una revista privada solamente para ustedes. Así que como les digo, si usted es nueva y apenas está descubriendo eh, todo lo que está para desarrollar su negocio, aquí lo encuentra absolutamente todo. Entonces acá vienen eh, oh, información. Eh, privada para usted eh, vienen ofertas exclusivas para usted, este libro no se le enseña a nadie, ¿por qué? porque aquí usted está viendo ofertas exclusivas dos productos por este precio este, y también eh, eh, ofertas mucho ojo eh, a todas las nuevas cuando vea ese tipo de oferta siempre revise esta fecha, es ¿eh? del 7 al 9 y este, por ejemplo esta otra es del 14 al 16 esta página y del 21 al 23 esta otra página. Entonces eh, esa es la revista Gold. También usted si quiere hacer sus propias presentaciones con su grupo o con personas que usted quiera aprovechar para que formen parte de su equipo. Aquí va a encontrar muchísima información, la historia de la empresa, este, cuáles son los beneficios que se ofrecen y usted misma va a poder encontrarle sentido, ¿verdad? Y una dirección a su negocio. También aquí ustedes van a poder encontrar lo que es el plan de compensación. Eh, muchas de ustedes eh, preguntan, van a encontrar también la lista de precios. Eh, casi siempre las consultoras nuevas quieren saber eh, a cómo le sale cada perfume, eh, cuánto cuesta, entonces ustedes lo pueden bajar aquí en este icono y lo dejan guardado en su, eh, en, en su uh, memoria de su computadora. Entonces acá también ustedes van a encontrar el manual del producto, como por ejemplo, eh, para qué sirve cada producto, este... Eh, dirigido a quién va, cómo personalizarlo, eh, bueno, cómo comprenderlo para poderlo promover. También tenemos la guía del maquillaje, cuidado de la piel, fragancias y material de negocio. En material de marketing para su negocio, aquí ustedes van a encontrar eh, muy útil esta sección porque aquí ustedes van a encontrar el listado de los códigos de las muestras. Entonces, acá ustedes pueden este, aprovechar, ¿verdad? De comprar, de invertir para promover su negocio. ¿Quieren comunicarse con la empresa? Aquí está el número. Este es el 1 659 1552 Su horario aquí está. Entonces, a las que viven en Texas, esta es la dirección, por si quieren ir al centro y allí a comprar. Entonces, aquí ustedes son las que van a administrar eh, a su propia discreción todos los eh, materiales, eh, por escrito que tiene la empresa ahora vamos a pasar eh, a lo más importante cómo hacer su primera orden entonces aquí usted le da clic en compras eh, aquí usted va a ver esta pestaña dice Wendy quiere hacer un pedido le damos clic en iniciar y aquí usted va a poder encontrar eh, toda la eh, variedad de eh, productos que están en oferta en el catálogo y usted va a poder agregarlos a su carrito. Entonces, mucha atención, vamos a poder hacer nuestra primera orden. Aquí, mucho ojo, los precios que van a ver son precios de público, no son precios que ustedes van a pagar. Suponga que ella quiere una de estas ofertas, entonces lo agregamos al carrito. Suponga que ella quiere esta otra. Vamos a ver, este no está disponible, al no estar disponible usted lo que hace es lo deja eh, reservado y le va a aparecer así. Reservado quiere decir que si por alguna razón eh, no estuviera este mes, eh, eh, lo va a poder comprar en otro momento al mismo precio que lo vio y con la misma presentación ok entonces digamos que usted quiere una de estas colecciones aquí usted le da clic aquí dice configurar el set cuando le dice configurar el set es porque esta fragancia tiene cuatro diferentes aromas entonces acá digamos que tiene sexy pasión chica mala seducción y deseo digamos que usted quiere sexy le da clic en sexy busca el desodorante sexy le da clic le da clic al carrito y aquí le damos clic a agregarlo. Entonces, eh, esa es una. Si usted quiere esta otra, lo mismo. Este tipo de colecciones tiene este, eh, el botón de configurar. Digamos lo mismo. Aquí tiene Nicole, Tulipan Negro, Tamara, Dulce y Ador. Entonces, digamos que yo quiero Dulce. Entonces, aquí aceptamos Dulce. Clic al carrito. Y acá, digamos que usted quiere no una, sino que quiere tres colecciones de esas, las agregamos. ¿Verdad? Entonces, esto es un ejemplo como ustedes van a comprar. Aquí, si usted quiere estatus, también solamente le da clic. Aquí dice configurar por una razón. El status, ese es el perfume, viene con una gorra, pero el desodorante de status no está disponible y le da cuatro opciones para que usted elija un desodorante. Eh, de esos vienen gratis, así que eh, solo es de escogerlo. ¿verdad? Entonces aquí lo agregamos. Quiero ver cuánto llevo de pedido, le doy clic a la bolsita. Y aquí puedo ver que llevo un total, vamos a ver, de 229 precio catálogo. Entonces, llevo el 50% ya de descuento. ¿Por qué lo llevo ya? Porque ella ya hizo una compra de 100 dólares. Pero vamos a suponer que todavía no llegamos. Así que vamos a agregar. Ok. Aquí en esta sección, estos dos perfumes, es el producto favorito. Entonces, ella quiere un set y lo vamos a agregar. Entonces, también eh, digamos que ella quiere aprovechar la oferta para no pagar el envío. Entonces, aquí vamos a buscar la oferta para no pagar el envío entonces permítanme un momento vamos a buscarla y vamos a ver aquí, si no la encontramos buscamos con la descripción free shipping y aquí está, perfecto entonces acá lo agregamos al carrito ok, entonces eh, quiero bolsas dicen algunas personas, entonces acá eh, vamos a buscar las bolsas y aquí están. Entonces, ¿cuál es la descripción? Dice que son tres bolsas de papel, diez bolsas pequeñas y seis medianas. ¿Cuánto cuesta? Tres dólares. Cobramos tres dólares. Entonces, déjenme agregarlo. Y ya está. Entonces, vamos a suponer que quiere libros. Ana, yo quiero libros, dice las personas. Démosle clic aquí. Si ustedes ven esta fotografía, es el catálogo. Aquí dice 10 paquetes de catálogo por 12.50. Entonces, acá, si usted quiere esta, lo, lo elige. Si no, si quiere eh, algún otro tamaño de, eh, de revista. que okay. Digamos que solo quiere 5 revistas, entonces acá le da clic. Y dice un paquete de 10 catálogos de oferta por 3 dólares. Perfecto. Entonces, acá, si usted quiere ese, lo agarró. Y si tiene puntos y no quiere gastar su dinero, le dan eh, un total de, vamos a ver, de 10 catálogos por 400 puntos. Pero si yo fuera usted, no ocuparía los puntos para catálogos, sino que los puntos los acumularía para super premios Entonces, vamos a suponer que quiero esta otra. Y hay personas que a veces buscan este, un perfume en específico y no lo encuentran. Entonces dice ella, yo quiero el encontro. Usted solamente escriba la palabra encontro y aquí le va a poner el de mujer, el de hombre, las muestras y, el, y la promoción. Entonces digamos que ella, ella quiere la encuentro de caballero, entonces lo vamos a agregar. Y ya lo agregamos y si quiere la muestra de encontro, entonces la vamos a agregar también. Perfecto. Esto se los quiero eh, sugerir si ustedes van a comprar un perfume. Siempre agreguen la, la, la muestra para que no les abran el perfume y de esa manera usted eh, pues pueda vender, ¿verdad? Exitosamente. Entonces acá esta persona tiene 417 precio catálogo eh, con el 50%, 208. Entonces vamos a pagar esta orden. Y aquí ustedes, miren, esta es la descripción. Lo bonito es que cuando usted va eh, a hacer su pago, le va a aparecer la foto de lo que está pidiendo. Y si usted se fija, aquí está el precio de costo. Usted paga el precio de costo. Entonces, eh, ahí revisa, ¿verdad? Aquí les quiero eh, hacer esta aclaración. La empresa siempre les pone una o dos muestrecitas y la revista Gold más la revista del catálogo. Entonces acá usted va, eh, va a poder tener un extra material en su pedido. Así que eh, van a poder venderlo. La empresa tiene eh, dos eh, servicios. Eh, este es que si usted tiene problemas de pérdida de, de, de paquetes, puede eh, solicitar confirma requerida y le van a cobrar dos dólares. Eh, por este servicio y aquí si en caso usted quiere eh, seguir comprando eh, sin pagar envío durante el mismo mes le da clic aquí a esta este carrito que se llama shipping pass a cambio de este son son son 14 16 dólares perdón este y le dan a cambio este producto pero usted va a tener cuatro pedidos adicionales en el mes eh, completamente gratis de envío o sea no lo va a pagar solamente el muy producto le, se los aconsejo comprarlo a principio de mes para que le pueda tomar mayor ventaja. Entonces acá les voy a explicar cómo va a aparecer ya eh, desglosada el pago. Entonces acá son $417.80 precio público, $208.90 precio de costo y al precio de costo se le van a agregar $16.99 de, eh, de este servicio del Chipping Pass para que pueda... Puedes eh, seguir pidiendo eh, sin tener que pagar envío dentro del mismo mes. Entonces, vamos a hacerle clic. Y aquí, así es como le va a aparecer. ¿Ok? Aquí ustedes, eh, vuelvo y les y les muestro, 208 precio de costo. Aquí dice monto B. El monto B son las bolsas, las muestras, los libros. Entonces, como llevamos 40 dólares en eso, se le suman. Eh, a esto suman 248 dólares. Entonces acá eh, eh, también se le sumó lo que es la oferta para no pagar el envío y el total termina pagando 265.89. Entonces aquí usted me dice, pero Ana, ¿y entonces cuánto me cobraron? Les recuerdo que aquí llevan en monto B eh, la oferta para no pagar envío que son 32 dólares. Eh, lleva bolsas, y lleva los libros, entonces ahí es un total de 48 dólares más esa oferta, entonces por eso suman 265, entonces, eh, pero acá usted se va a asegurar de poner su tarjeta, nombre, dirección, el estado de donde usted vive, verdad, y acá usted va a poner el código postal de la tarjeta, una vez que termina eso, entonces ya usted le da clic en pagar y listo, así es como usted va a hacer su eh, su navegación en su página, y si les queda alguna pregunta en cuanto a esto, ya saben, ustedes pueden, eh, pueden eh, dejarme un comentario, con gusto les voy a atender. Ahora, quiero volver a donde están los productos, dice, porque se me olvidó otro perfume, nos vamos acá en tienda, y listo, nos trae nuevamente acá. ¿Perdí lo que ya tengo guardado? No, aquí está en la bolsita. Ok, digamos que yo quiero agregar algo más, entonces usted solo le da clic a un producto y lo agregó y ya listo. Entonces volvemos y vamos otra vez, ¿verdad? Aquí nos aseguramos que ya está y listo. Entonces así es como ustedes van a poder aprovechar este, el, el, el manejo de su tienda, ¿ok? Así que eso es todo. Gracias.